Estoy repasado y no rindo. Oh, necesito un filtro. No puedo andar diciendo estas barbaridades. No se preocupen, tengo lo necesario. El nuevo producto Baja o Te Bajo de Laboratorio Cureta. La droga indispensable para ser parte del proceso civilizatorio. El progreso resolviendo los problemas del progreso. Ya no pierdo los trabajos por mandar al carajo a mi empleador esclavista. Ahora rindo un 400% y solo duermo 4 horas Así que ya sabes Baja te bajo Y que el sistema opresor siga andando Ahora disponible en sabor menta